identificado como alexander paula el hombre que hirió de puñaladas a su hijastro menor de edad en confuso incidente ocurrido durante el fin de semana en el sector Villaverde de esta ciudad de san francisco de macorís la abuela del menor narra lo sucedido yo, yo le pido que, que, que se haga justicia que, que me lo que me lo hundan porque es que, es que no puede no puede hacerme eso ese niño lo que le hizo porque ese niño menor de edad él menos, son 16 años, lo que ese niño tiene, y él, y él, y él sabía, él, había tenido, él, él no había tenido problemas, problemas él no, nunca quiso saber, él, él vivía con su mamá, él, vivía conmigo, él vive conmigo, él me lo amenazó un día, le el un martillazo, que si, si el amigo de él se mete, también, también me lo mata, también con el martillo, que se haga justicia, que me, que me lo que me le den cárcel, porque que, que, él no puede, no, no puede quedarse con eso. Yo mal, me No, tengo que pagar, me voy a No, no, no, no, no, ¿El es su padre, No, señor. ¿El es el esposo de tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Tú tienes ningún tipo de problema con él antes? ¿Y por qué que te voy a dar En tanto que el agresor arrestado luego del hecho narra su versión mientras era conducido al comando noreste de la institución del orden. No, yo llegué al trabajo y con iba para mi casa, como a las 7 sí, y me pegó en el camino con un cuchillo Él te perú, aquí, te perú. Sí, él venía saliendo de la casa con un cuchillo ¿Él que gritar a ti primero? Sí, entonces bueno, oh. yo llegué, me estaba, estaba, estaba... Allá a la casa oh, okay, okay. Y... Yo voy a la casa, y se puso el cuchillo así, estaba moviendo el cuchillo así, como porque yo lo vi. Y año, ¿no? el, el ey, el, el ey, me, me agarré el cuchillo. El yo le dije, ay, me tú no vas a pagar los 150 pesos. Entonces, no, yo tengo que leerme. Entonces, saco el cuchillo. ¿Eh? Y, pues, yo, nada, está bien, córtame. Yo estuve desaimado. Y entonces, yo agarré, me bajé, y una piedra. Entonces, cuando yo veo que me está por tirar, yo me mandé. Entonces, cuando me mandé, le eh, tiré la piedra. Para NTN su noticiero regional Giovanni Paulino.